Bien amigos, continuamos con más de 24 horas en esta edición de lujo que tenemos hoy aquí en el programa y para ello nos están acompañando um, Carlos Fernández, periodista de Benevisión nos acompaña también Oscar Llanes y el homenajeado del día de hoy eh, una de las mentes más claras que tiene el país incluso ahora que tiene 90 años don Arturo Buslar Pietri, buenos días Quisiera comenzar esta entrevista hablando un poco de la situación general nos encontramos en este estudio Cuatro generaciones de venezolanos. Eh, usted es un hombre que ha pasado desde la dictadura de Gómez hasta el presente gobierno, ha pasado por distintos momentos de la vida del país. Si se puede, si es posible hacer un balance mmm, y evaluar qué momento de la vida del país de este siglo se ha visto con mayor posibilidad el que Venezuela si va a salir hacia adelante, si nos vamos a convertir en un país desarrollado. ¿Qué circunstancias vivía ese, ese momento, si es que lo ha existido en, en, en algún momento de la historia de este siglo? Muchas gracias. Agradezco mucho la presencia de ustedes aquí, mis buenos amigos, en este extraordinario concierto a cuatro manos que vamos a tocar. <risa> y desde luego vamos a entrar en materia. Los venezolanos nos cuesta trabajo darnos cuenta, como le da trabajo a la gente darse cuenta, lo más difícil que los hombres sienten, tienen es darse cuenta de qué está pasando. es una de las, y eso explica porque hay periódicos, y porque hay televisión, y porque hay radio. La gente nunca sabe lo que está pasando. Y generalmente se entera a posteriori. La Europa que desembocó en la Primera Guerra Mundial no se daba cuenta que caminaba para allá. Hasta que ocurrió. Y la gente que, que, que caminó después de la Primera Guerra Mundial en el terreno hacia la Segunda, que fue catastrófica, tampoco pensaba que iban a desembocar en una peor guerra que la Primera. Porque los hombres tenemos, no sé, tal vez por unas regiones defensivas propias, la idea de, de, de, de aminorar, de, de, de disimular, de, de, de voltear la cara por otro lado, ¿no? Bueno, nosotros estamos en este momento en Venezuela, y yo quisiera que los venezolanos que oyen este programa lo entiendan así, ...viviendo una de las épocas más dramáticas y más importantes de la historia de este país. Yo no recuerdo sino dos casos semejantes. La independencia, que la independencia de Venezuela fue espantosa. Hubo países latinoamericanos que ganaron su independencia en dos combates en seis meses... ...y tuvieron muy poco traumatismo interno. Venezuela tuvo 20 años de guerra de independencia. Sacrificó la tercera parte de su población Destruyó todas las instituciones que venían de 300 años de régimen colonial Y se lanzó a un siglo largo de anarquía y de caudillismo Porque no quedaba nada de que acararse. Eso es un fenómeno único, eso fue una, una, una, un proceso cataclísmico Que llegó hasta Juan Vicente Gómez Hacia el año de 1925-30 Aparece en Venezuela la riqueza petrolera ese no fue un proceso cruento, pero fue un proceso cataclísmico. Venezuela para aquella época, grosso modo y para que la gente se dé cuenta, tendría dos millones de habitantes, dos millones y tantos. Y tenía un presupuesto nacional que escasamente llegaba a 80 millones de bolívares por año. 80 millones de bolívares por año. Y con eso se vivía. El país arrastraba una vieja deuda que venía desde la independencia, pero más o menos la, la manejaba y la sufría, y se atendía a las pocas necesidades que se podía con esos recursos. Entonces, sobre ese país pobre, atrasado en un 80% de campesinos, analfabetas, pero de familias constituidas, es muy importante este hecho. La Venezuela pobre era una Venezuela atrasada, pero era una Venezuela más sana y más equilibrada que esta. Era más sana porque porque estaba constituida por un 80% de familias campesinas constituidas, en que había un padre, una madre y unos hijos, y una vida de hogar. Eso explotó eso, eso es y desapareció. Y era sana porque era un país que vivía de su trabajo. Venezuela vivía de la exportación de café, el cacao, de cueras de res, y se acabó y más nada. De modo que económicamente era también más sano, vivía del trabajo nacional. Es decir, que había una economía diversificada para aquel momento, bueno, que luego se convirtió en una economía de un país monoproductor, con todas las consecuencias y secuelas a partir del a desarrollo partir de, de la Pero es que, que además pasa esto, y, y además había una cosa normal, el Estado vivía de la nación. El Estado vivía de la, de la renta aduanera, de tres o cuatro impuestos que se cobraban, el aguardiente, lo, de eso vivía, de modo que el Estado vivía de la nación. Cuando aparece el petróleo en ese país, es, es un cataclismo. Un cataclismo pacífico, un cataclismo sin violencia, pero un cataclismo de consecuencias incomparables. ¿no? De repente ese pequeño país empieza a llover dinero. El dinero que llovió sobre Venezuela es difícil de mesurar. Sí. Eh, yo tengo cifras, por ejemplo, que podríamos citar aquí. Entre 1973... No lo cito por ninguna referencia personal, sí, sí, sí. sino porque fue el año en que los precios del petróleo subieron sí, sí. por primera vez espectacularmente en el mercado mundial. Y 1995, el año pasado, 22 años, a Venezuela, no al Estado venezolano, a Venezuela, comprendida la industria petrolera dentro de Venezuela, le ingresaron por un motivo de la explotación petrolera más de 260 mil millones de dólares. Esa es una cifra astronómica. Una cifra que uno no puede medirlo. Eso es lo que usted ha llamado el factor subversivo del petróleo, del barro y destructivo y claro. transformador. Ahora, dése cuenta usted, para uno tener idea de esto, hay que pensar que cuando Europa quedó desangrada y, y devastada después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo el Plan Marshall. Claro. Y el Plan Marshall consistió en aportar durante 15, durante cinco años mil millones de dólares. De modo que Venezuela, entre 1973 y el año pasado, en 22 años, se comió 18 planes Marshall. Venezuela debería ser la envidia de la América Latina. Con esos inmensos recursos, debía ser el país más desarrollado, más equilibrado, con los mejores servicios públicos, con la mejor infraestructura. Pero fíjese cómo se ve hoy día una Venezuela la gente, nuestros vecinos, los países cercanos, una Venezuela melancólica, una Venezuela marcada por el sello de la angustia, una Venezuela que está tratando a lo mejor de buscar con buenas intenciones de salir adelante, de expandirse económicamente, pero absolutamente atrasada frente a los nuevos tiempos. Bueno, vamos a decir la verdad porque la palabra nos cuesta trabajo decirlo. Vamos a decirla porque mientras sí. no asumamos la verdad de lo que estamos, no vamos a salir de ahí. Venezuela fracasó. Sí. Los hombres que dirigieron a Venezuela en la abundancia petrolera fracasaron. Y fracasan aún. Ahora, perdón, doctor Urla, ¿cómo podemos encontrar un camino de recuperación? Bueno, ahí si los dirigentes han fracasado. Han fracasado, pero, pero, pero también ha fracasado el, el sistema. Exacto. Porque, ¿qué pasó con esa riqueza petrolera inmensa, con ese torrente incontenible? Que se creó un Estado monstruoso, uh -huh. y de aquel país en que el Estado vivía de la nación... Pasamos a la monstruosidad inconcebible y casi única del mundo, de una nación que vive del Estado. Ahora, doctor Rutra, pero eh, existen mucho más escuelas, la gente está eh, más preparada, por lo menos hay mayores niveles de educación, la salud también ha crecido muchísimo más que en aquella Venezuela, tal vez de los años 30. Sí ha habido avances, ¿Sería, sería también sí, absurdo negar sí, que había pero avance, el sistema no, no funcionó porque lo que se creó fue un Estado monstruoso, que subsidió todo, que falsificó todas las relaciones de trabajo. Una relación ficticia. Ficticia, entonces se crearon legislaciones ficticias, se uh -huh. crearon relaciones eh, económicas ficticias, subsidiadas. Yo decía el otro día por exagerar, y es bueno que los venezolanos oigan esto, si las leyes laborales de Venezuela se aplicaran hoy por decreto en los Estados Unidos, la economía americana colapsaba en dos meses. Me dirán, ¿y, ¿y los obreros americanos bien peor que los venezolanos? No, muchísimo mejor. Pero es que eh, los Estados Unidos, las leyes generales que establecen los mínimos de, de remuneración del trabajo, son una cosa. Y lo que los sindicatos de trabajadores negociando personalmente con sus empresarios obtienen es otra cosa. Pero aquí se resolvió que lo óptimo que se podía pensar en materia de relaciones de trabajo, eso se hacía por ley para todo el país. Y, y eso es lo que nos tiene atragantado y que no podemos sí. salir. Y la primera víctima son los primeros favorecidos. Pero hay algo muy grave, doctor Ufler, usted asentó, creo que lo dijo en el 47 o en el 48, que nosotros habíamos fracasado en la enseñanza de la democracia. Es decir, que la escuela venezolana, con aquello de, de moral y cívica, etcétera, ¿Sí? no solucionaba el problema de la democracia, porque en Venezuela el concepto era otro, el vivo quería... ...quería subsistir, y usted reivindicó la palabra pendejo por eso mismo, porque el pendejo es el honorable. Entonces yo me pregunto, si tenemos una escuela que no ha sabido defender ni enseñar democracia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero es que vamos a otro punto. Tú, tú has dicho la palabra, Oscar, el, el, el, el, el, la democracia. Tenemos una democracia en Venezuela, ¿ha funcionado realmente en los años de la abundancia petrolera desde 1900, vamos a, a desde la muerte de Gómez hasta sí. hoy? ¿Ha funcionado una democracia verdadera en Venezuela? Sí y no. Sí desde el punto de vista de libertades públicas. Igualmente en Venezuela existen libertades públicas. La prueba que estamos haciendo este programa claro, sigue, sí. que no se podría hacer en otros países. ¿no? Sí desde el punto de vista de las proclamaciones y de, y de la lucha formal de partido. Pero la democracia venezolana adoleció de dos defectos fundamentales que son los más graves que tiene y de los cuales no se ha curado. Uno es que no tuvo oposición. El Pacto de Punto Fijo mató a la democracia venezolana. Correcto. Porque la despojó de un mecanismo esencial que es la oposición. Yeah. Porque la oposición significa en primer lugar la dificultad de hacer disparates desde el gobierno porque hay una oposición vigilante encima para denunciar y gritar y protestar. Y en segundo lugar significa... Una alternativa de poder. Ahora usted hablaba de un país sano, ¿verdad? A finales eh, de la década del 20, comienzo de la década del 30, ¿verdad? Un país sano, un país honorable, un país a lo mejor recio, independientemente de las limitaciones en la educación, pero su élite muy sólida, muy bien formada, iba en ese trance. Y luego lo contrasta con el año 1973 cuando comienza a desarrollarse el caos ¿qué ocurrió? ¿cómo vino el deterioro? aún dentro del esquema de la dictadura perejimenista, lo honorable y lo sano del venezolano se mantenía ¿qué ocurrió a posteriori? bueno, esa es la pregunta de los 64 mil dólares yo le voy a decir a usted <risa> yo no quisiera tocar ese punto porque soy parte de eso uh -huh. y hay la tendencia a pensar que yo cargo un reconcomio y una y una especie de venganza viene... de Montecristo uh -huh. eh, con respecto a eso Venezuela se desvió, Venezuela traía un rumbo, la Venezuela que desistió a la muerte de Gómez, traía un rumbo hacia una democracia estable y sólida, con el apoyo de la mejor gente del país. Y ocurrió la inmensa ruptura catastrófica del 18 de octubre que desvió a Venezuela. Doctor, usted sí estaba al Conde de Montecristo, pero usted es un Conde de Montecristo afortunado, porque si no ocurre eso... Usted no se entrega como se entregó a la literatura, ah, al bueno, humanismo, a la... sino se le hubiera tragado el tremedal de la politiquería. Yo le lo, yo lo, yo lo he dicho, Oscar, lo he dicho siempre, que yo no soy una víctima del 18 de octubre, yo soy un beneficiado. Usted es un benefactor, ¿Usted se Yo no hubiera hecho mi obra de escritor si, si, si no hubiera habido el 18 de octubre, yo hubiera sido un político más en Venezuela, un eventual figura más en el gris catálogo de los presidentes de Venezuela, y, y, y, y no habría porque hecho... Porque hubiera sido presidente. Es posible que hubiera... Sí, no. varias. Bueno, veces. posible no, seguro, pero hay algo que usted dijo muy importante cuando hablaba de, de Punto Fijo. Cuando habla usted de Punto Fijo, no cito algo que yo me gustaría conocer su opinión, que es la partidocracia. Es decir, Punto Fijo transforma esa democracia que existía en la época de general Medina, la que llamó Betancourt autocracia con atuendo liberal, bueno, esa democracia la convierte en partidocracia. Entonces yo le pregunto concretamente, ¿cuál es el mayor daño que le ha hecho a la partidocracia es que, es que al la, país? Eso que llaman la partidocracia es eso que, que trato de explicar. Es que no hubo oposición y no hubo alternativa de poder... Porque por el pacto de punto fijo no hubo oposición más nunca en Venezuela. Uh -huh. No hubo nunca realmente un partido de oposición porque todos los partidos al dejar el gobierno siguieron participando de muchos beneficios del gobierno. Sí, y cierto. eran cómplices y socios del gobierno. Doctor Uslar, ¿no está pasando un poco eso ahora? No se nos ha limitado mucho la posibilidad y, y la idea de discutir, no se nos enseña a discutir. Se habla todo el tiempo de concertar, de llegar a acuerdos y en ningún momento de confrontar ideas y posiciones. Me gustaría hacer una pausa y al regreso conversar... Sí. acerca de lo que está haciendo esta manera de comunicarnos y de dirigirnos los venezolanos unos con otros cada vez que tenemos un problema. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando con Arturo Uslar Pietre en este programa homenaje con motivo de los 90 años de vida de este insigne venezolano. Ya volvemos. Y bien, continuamos con más de 24 horas en esta muy amena tertulia con Arturo Uslar Pietre. Y habíamos dejado un planteamiento en el aire, que era el hecho de que en Venezuela... Cuesta mucho discutir, cuesta mucho plantear divergencias, queremos todo arreglarlo eh, con acuerdos, con posiciones similares ante todos los problemas. Y de alguna manera usted señalaba que eso había sido uno de los graves problemas que tenía el país en este momento. Y lo fijaba específicamente en el pacto de punto fijo, el hecho de que se hubiera llegado a esos acuerdos entre los principales partidos políticos de, del país. ¿Por qué eso es, ha sido tan bueno, desventajoso? Por, para porque nosotros? el mecanismo esencial de la democracia es que haya un gobierno y una oposición haya un programa que se está ejecutando del gobierno y hay un programa alterno que tiene la oposición y haya una oposición vigilante que está criticando Si en Venezuela hubiera habido una oposición muchos de los inmensos disparates que se han hecho no se habrían podido hacer pero se hicieron por qué porque el pacto de punto fijo creó un masacote político de dos partidos dominantes que se entendieron para no salir nunca del gobierno una sociedad de cómplices tal vez se creó en aquel momento entonces bueno, y, todos estábamos de se no esa en la esa situación que falció. Y por lo tanto, la democracia venezolana le falta esa cosa preciosa que si la tuviéramos hoy en día sería la salida. Lo que la, salvó España. La alternativa de poder. La ¿Dónde expresión? está la alternativa de poder en Venezuela? No, en hay. España había una alternativa no. de poder que había hecho una oposición feroz contra el gobierno de, de González. ...y que había estado atacando y señalando errores... ...y que ahora presenta un problema alternativo y distinto... ...y, que lo, y con mucho derecho y con mucha Pero, autoridad. Pero, ¿qué puede pasar en un país en donde se ha desnaturalizado... ...la esencia del partido político, que es el problema que tenemos en este momento? Bueno, ahí hay varias cosas. Eh, en primer lugar, el sistema electoral venezolano es muy malo. El sistema electoral venezolano fue una cosa de emergencia... ...que se hizo con la idea de realizar rápidamente... Después de la caída de Pérez Jiménez, unas elecciones lo más pronto posible para establecer un régimen legal. Y entonces se hizo un sistema de... para que analfabetos votaran. Ese es el sistema. Muy sencillo, con colores. Sí, colores. Nadie sabía por quién votaba, pero ponía un color y eso era un partido, y otro color y era otro partido. Eso no ha debido durar más de una vez. Una de las primeras cosas que ha debido ser el primer Congreso de la Democracia Venezolana, del que yo formé parte, como senador por el Distrito Federal... Ha debido ser un estudio a fondo para preparar una verdadera ley de elecciones en Venezuela que garantizara la representatividad y que, y que, y que respetara el ejercicio del voto. Pero los partidos descubrieron, los cogollos de los partidos, que ese sistema accidental eh, de emergencia que se había adoptado les daba unas ventajas atroces porque quienes elegían a los diputados y los senadores no eran los electores, eran ellos, eran los cogollos. Los, los, los electores ponían un color... ...pero los nombres que representaban ese color los ponían los cogollos... ...no, y eso nace con, con el pacto de punta fijo, pero fíjese lo siguiente... Que ...eso que hizo, hizo, desnaturalizó la democracia venezolana... ...hay un elemento también. importante, por ejemplo, se puede decir que comienza la distorsión... ...evidentemente que lo que se afirma, no gusta a muchos de los que en este momento pueden estar viendo el programa... ...pero comienza la distorsión, la politización de las Fuerzas Armadas... ...la dádiva, el regalo que comienza con el gobierno del expresidente Rómulo Betancourt. ...el problema de la corrupción comienza a masificarse... Como algunos dicen a democratizarse desde el vértice de la pirámide hasta la base y comienza todo el proceso que luego de arriba al año 1973 con el caos y la anarquía económica y social que se registra en Venezuela con el primer gobierno de Pérez. Exactamente, exactamente, pero, pero, pero la verdad está allí que el, los errores fundamentales fueron no haber hecho las cosas que había que hacer y haber desnaturalizado el mecanismo central de la democracia que no se hizo. El, el, el, resultó una ventaja grandiosa para los cogollos de los partidos. Se creó una verdadera oligarquía. En Venezuela se habla mucho de los oligarcas del siglo pasado, los pobres oligarcas del siglo pasado tan infamados. Porque eran de la, algunos de ellos de la mejor gente que ha tenido Venezuela. Bueno, pero todas pues esas oligarquías son pálidas al lado de la oligarquía política que ha gobernado Venezuela desde 1958 hasta hoy. Pero hay una cosa, doctor Ullar, que yo quisiera saber... Ahora, usted seguro. me dijo la desviación. Esa Ajá. desviación es importante. Esa desviación es un producto del 18 de octubre. Uh -huh. El 18 de octubre, y yo era ministro de Relaciones Interiores de Venezuela el 18 de octubre. De modo que soy un buen testigo para saber qué, sí, qué pues pasaba, ¿qué era, qué era el país. Bueno, el 18 de octubre Acción Democrática era un pequeño partido que no tenía ni 20.000 militantes en el país. cierto El partido de gobierno, del que yo era secretario general, Dale. tenía 250.000 inscritos. Acción Democrática no pasaba de 20.000, que estaban sobre todo en Caracas, Maracaibo, en algunas poblaciones del interior. Y el golpe militar lo dio una minoría de oficiales subalternos del ejército que no pasaban de 130 sobre alrededor de 1500 oficiales del ejército. Entonces, la primera necesidad de ese gobierno que llegó por un puro azar, por un puro azar, porque el 18 de octubre estaba perdido en la tarde, ¿no? Sí, militarmente estaba sí, perdido. estaba perdido. Pero hubo un hecho que la gente no sabe, que se los voy a llamar la atención sobre esto. El 18 de octubre se ganó por un detalle. El 8 de octubre en la tarde la, la revolución, la llamada, la insurrección no tenía, sino la escuela, la academia militar, que militarmente no vale nada, y el palacio de Miraflores, que militarmente vale todavía menos. Pero la revolución de octubre se ganó en Miraflores. Porque desde Leazar López Contreras hasta este hombre que está hablando, cuando supimos que había algo, corrimos a Miraflores. Sí, que lo a las 5 de la tarde <risa> yo estaba en Miraflores, y ahí estaba Eleazar López Contreras desde los viejos generales comecistas, desde Jóvito Villalba, desde los dirigentes sindicales, todo el mundo atrapado allí, inutilizado para la acción. Le Móvil se ganó en Flores. Pero si se que embargo, la en las noches se iban a rendir los reverdes. Y le pidieron a López Contreras la intervención. Yo estaba ¿Y allí. ¿Y usted estaba allí? Yo estaba en la habitación, el general Eleazar López Contreras. El Museo El doctor eh, Mario Briceño Corri, presidente del Congreso, y yo, ministro de Relaciones Interiores, Estábamos en un cuarto que era el de Carlos delgado por cierto, en la Escuela Militar. Y a las 3 de la mañana entró Carlos delgado muy demacrado y muy, muy preocupado. Y yo le pregunté, le dije, ¿cómo está la situación, Delgado? No teníamos ni agua ni luz porque la habían cortado. Entonces dice, y eh, aquello era, eh, era la batalla del mar, disparaban y disparaban y disparaban, armaban a la gente de los cerros y aquella gente no sabía qué hacer con los fusiles y disparaban. Y entonces, me digo, está flotante, doctor. Hay muchos muertos porque la policía está asesinando a mucha gente. Le dije, yo sé lo malo de estas cosas. No, él me dijo, eso es lo malo de estas cosas. Que cuando no se dan en media hora se convierte en una tragedia. Dijo yo, eso del Chalbón. Dijo Delgado, y le dije, yo eso es lo malo de los hombres que hacen estas cosas, Delgado. Sí. Le dijo, bueno, doctor, pero ya se hizo. Y se dirige a las López. Y le dije, general, se impone una mediación. Esto lo digo con toda la seriedad y seguridad y con toda mi responsabilidad de hombre. Y, y, y comprometiendo todo mi honor en lo que estoy diciendo. Se impone una mediación. Usted no quiere servir de mediador, no quiere usted llamar al embajador de los Estados Unidos para proponerle que se convierta en un mediador para poder resolver esta situación. La López se quedó callado y le dijo, yo no puedo hacer eso, le dijo. Yo no puedo hacer eso porque se prestaría muchas interpretaciones y no, no, no es ese mi papel, le dijo. Ahora, llame usted a su pariente, el doctor Oscar Augusto Machado, que es un hombre respetado en el país, y dígale que haga la, que haga la gestión como el embajador de los Estados Unidos. Entonces Delgado se quedó así y dijo, me parece bien, voy a hacerlo, y salió. Y me dijo, López, esta gente está derrotada, esta gente se fue, de aquí salimos. A las cinco de la mañana vino el avioncito de Maracay. Sí. Pero López Contreras tenía razón en no querer intervenir. Era lógico, era, se hubiera prestado a muchas interpretaciones uh -huh. y él era un hombre muy muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy responsable, muy cuidadoso de lo que hacía y, de lo no, que y que al sigue. principio había mucha confusión cuando uh -huh. comenzó a generarse el conflicto, incluso armado, pensaban que era un golpe lo que hacía. López era creía que era gente afino, cercana a él, que quería de alguna forma pues entonces, colocarle pues, en retomar el hilo. Ese pequeño partido que no tenía fuerza y ese pequeño grupo de militares que era muy pequeño, se vieron obligados a embarcarse en un programa de demagogia inmensa para politizar todo el Estado venezolano. De hecho Politizaron lo hicieron, ¿no? todos los gremios. El Ministerio del Trabajo se convirtió en una fábrica de sindicatos en que se legalizaban todos los gremios. el presupuesto. Ah, bueno, claro, pero sí, sí, sí, sí, se, se, se, se legalizaban sindicatos aparentes, 40, 50 sindicatos aparentes. El galos. germen del clientelismo es, es, está allí. Se, se, el germen está ahí. Se, se, se, se, se politizaron las universidades, se politizaron los gremios, se politizaron todas las instituciones. Porque era la manera de crearse un parapeto frente a los militares. Yo voy a contar otra confidencia que es interesante. Estando preso en la escuela militar, yo logré que me dieran permiso para salir a caminar en la mañana en el patio y uno de los primeros días, sería el 23, el 24 de octubre, qué sé yo, caminando yo solo en el patio, veo un oficial del ejército que se me acerca, que era el, el, el comandante, el mayor entonces, Julio César Vargas, que me conocía, me saludó muy respetuosamente, ¿me permite que lo acompañe, doctor? ¿Cómo no, mayor? Entonces estuvimos caminando. Entonces me dijo, mire, doctor, este golpe lo hemos dado los militares muy a nuestro pesar, porque nosotros todos respetamos y queremos mucho al General Medina. Y nos ha costado mucho hacer esto. Pero desgraciadamente las circunstancias nos obligaron, estábamos muy mal, en fin, y toda esta sí. Ahora yo le quiero decir que nosotros no hemos dado este golpe para poner a un grupo político en el poder. Y que si los adecos creen... Que nosotros hemos dado este golpe para ponerlo a ellos al poder, estamos equivocados. Este es un golpe militar, doctor. No se olvide de eso. Sí, bueno, embargo, lo la historia nos... el 24 de noviembre. Bueno, sí, pero eso fueron cuatro días sí, después. Por eso. Sin embargo, la, la sí. historia como que no, nos la han presentado como que fue un, prácticamente un, un, un golpe de acción democrática y un triunfo de ese partido que estaban haciendo en aquel, en aquel momento. Me gustaría también al, al, al regreso de la pausa, que tenemos ya que ir a un, a un corte a hablar. Precisamente sobre lo que ha influido y de qué manera esta distorsión y esta manera de hacerse política en Venezuela ha modificado también todo lo que es el sistema educativo en Venezuela y de qué manera se nos ha distorsionado las la funciones del educador y todo el sistema educativo en Venezuela para llegar al problema que tenemos hoy y a la situación de la actual educación en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y al regreso más de Arturo Urlar Pietre, aquí en 24 Horas. Y volvemos con este programa de 24 horas en homenaje al doctor Arturo Ular Pietri con motivo de sus 90 años de vida. Y habíamos dejado pendiente antes del corte una situación que era la de la educación en Venezuela. Esta partidización, toda esta distorsión que se ha vivido en el país a raíz de esta eh, aparición pues, de los partidos políticos a partir de toda esta ruptura que hubo a mediados de siglo ha influenciado también en lo que es la educación. Aquí, como decía al principio, estamos cuatro edades distintas de venezolanos con cuatro maneras distintas de haber sido educados. ¿De qué manera se produjo esa distorsión en lo que es la educación de hoy en Venezuela y la que era anteriormente? El problema de la educación en Venezuela no es sino un aspecto del problema venezolano. Y aislarlo sería un error. Pensar que el problema venezolano es un problema de educación, no. No. Pasa por la educación el problema venezolano, desde luego, pero no es un problema educativo solamente. Lo que pasa en Venezuela es que a raíz de esa riqueza petrolera inmensa, de ese torrente, de esos 18 planes Marshall que nos tiramos por el lomo, ¿no? el país se distorsionó, dejó de ser un país. Este país que debe ser la envidia de la América Latina desemboca después de haber tirado esa inmensa suma de dinero y de haberse endeudado encima, que es algo que, que, que verdaderamente pasa toda posibilidad de pensamiento. Sí. Haber votado 18 planes Marshall y haberse endeudado encima de una deuda inmensa. Ese país desemboca como, Con las dos terceras partes de la población en pobreza crítica con ningún servicio funcionando, con una educación espantosa, con Pero un servicio crear de educación espantoso. Otros, que es peor, ¿no? ¿Qué es lo que estamos presenciando, el fracaso del Estado petrolero todopoderoso que sustituyó a la Nación. El minotauro que llamó usted. El minotauro que lo dije. Bueno, es, ese Estado todopoderoso absorbió a la Nación y nos convirtió en un país de dependientes. Todos nosotros, los cuatro que estamos sentados aquí, todos ustedes que están oyendo este programa, dependemos del gasto público en alguna forma directa. Sí. Porque todo está subvencionado en Venezuela Todas las relaciones están falseadas en Venezuela Y el Estado no puede asumir ese gasto No lo puede asumir porque sencillamente no tiene cómo El ingreso no le da para cubrir Doctor, ese gasto Pero presente. usted tiene más de 40 años diciendo eso y no le han hecho caso Y yo me pregunto, usted todavía mantiene la fe Cuando usted dijo que este era un país privilegiado porque era un país que necesitaba el esfuerzo del hombre pero es claro que mantengo la fe, Oscar. Eh, este sigue siendo un país muy rico, Oscar. Este país tiene recursos inmensos, tiene recursos materiales inmensos. En esta miseria, en esta, en esta tragedia en que vivimos por botarates y por y por incapaces de administrar, Venezuela tiene un ingreso anual, actualmente en Venezuela, que pasa de los 20 mil millones de dólares, con lo cual cualquier país latinoamericano declararía fiesta nacional de un año entero. Bueno, y estamos debatiéndonos la miseria porque no sabemos poner orden en la casa, porque tenemos que acometer una empresa gigantesca, tan grande como la independencia que es reducir el estado petrolero, que es reducir ese monstruo que se comió al país y abrirle un hueco para que surja una nación, se haga la nación que no supimos hacer con la abundancia. ¿Para Vamos a ver por ahí? si la, somos capaces de Pero, cometer la En trauma, 1947 sí. lo dijo con el famoso artículo del festín de Baltasar. ¿Sí, y señor? yo me pregunto, ¿usted sigue creyendo todavía que este es el país? en donde todos los días al amanecer como usted lo dijo en ese año había que dar gracias a Dios porque me estás dando grandes oportunidades así en este es, país así es. todavía yo bueno, no, este país. más que nunca porque tiene los mismos recursos, probablemente más porque en este momento la posición petrolera de Venezuela es privilegiada en el mundo y en segundo lugar tiene recursos e inventos de todas otras clases y en tercer lugar que debía ser el primero. Venezuela tiene un capital humano que no tuvo nunca. Pero los jóvenes se van para el extranjero ahora. Se, ¿no? se va momentáneamente, pero están allí. Sí, Decepcionados ustedes. En este momento en Venezuela hay millares de hombres que han pasado por las mejores universidades del mundo, que, que, que tienen los mejores conocimientos técnicos y científicos en todas las ramas fundamentales del conocimiento. Eso no lo tuvo Venezuela nunca, con esos recursos. Y con esos hombres, ¿por qué estamos en donde estamos? Fíjese lo siguiente, hablemos Porque un hay una de... dirigencia que fracasó. Ahora yo me pregunto, sí. ¿se recupera un país cuando hay una dirigencia que ha fracasado? ¿Tenemos dentro de este esquema los recursos para sacar el carro del foto en donde ha caído? Hay una cosa importante, Oscar. Yo no voy a clasificar si tenemos esa dirigencia o no, porque es meterme en una camisa 11 varas ¿eh? que no me quiero meter. <risa> Pero hay un pasado. hecho cierto. Por primera vez, desde que asumió la presidencia de la República el doctor Rafael Caldera... En el mes de abril pasado, públicamente, solemnemente, ante el Congreso Nacional, el presidente reconoció que Venezuela estaba atravesando una de las peores crisis de su historia. Eso había sido negado hasta ese momento. Ese reconocimiento es muy importante. Y no solamente ese reconocimiento, sino que pasó de inmediato a tomar unas medidas muy importantes, como fue la liberación de los precios, como fue el aumento de los precios de la gasolina, como fueron otras cosas que se hicieron. Ahora eso es incompleto y está contradicho en gran parte por el aumento del gasto público que ha seguido haciéndose porque el Estado dadivoso no ha disminuido en un centavo. A eso quería referirme precisamente, a hablar un poco de lo que es el motor que mueve un país como es la economía. Aproximadamente en los últimos años han surgido una serie de planes de estabilización y de ajuste y hemos eh, pasado por un sinnúmero de alternativas y posibilidades para sacar a Venezuela económicamente hacia adelante. Esta es la última posibilidad, esta es la última alternativa que surge. Pero muchos venezolanos que analizan la situación económica del país piensan que es una política de retazos, los complementos, lo colateral no existe todavía y se corre el riesgo de que se pueda perder en el camino, en un camino de muy corto plazo. Evidentemente, pero es porque no queremos hacer lo que hay que hacer. ¿Y por qué no lo queremos hacer por ciegos y torpes? No. Es porque en gran parte somos unas bacterias... Que hemos nacido de la infección. Eso. Y hay mucho interés en que esto no se cambie. Hay mucho interés, hay mucha gente que depende de las empresas fracasadas del Estado y no quiere que se liquiden. Hay mucha gente que deriva su manera de subsistir de dádivas, de subsidios del Estado y quiere que eso no se acabe de modo que la resistencia está en nosotros mismos la incongruencia es muy clara porque fíjese otro elemento fundamental los primeros que estaban solicitando o exhortando al gobierno que tomara decisiones en materia económica era el sector empresarial a posteriori, en muy pocas semanas observamos a muchos integrantes del sector empresarial sencillamente negando lo que habían solicitado a raíz de la formalización del día 15 de abril cuando Caldera anuncia el plan de estabilización a Venezuela pues es muy posible porque hay gente que ha vivido de eso, de que hay mucha industria que se ha creado del favor oficial Para del mercado totalmente. Artificial. Entonces, doctor, esto significa que Venezuela es un archipiélago de intereses en donde cada quien quiere el cambio, pero no quiere que el... In... Que, que afecten sus pero, intereses. Pero hay dos cosas muy importantes, que el problema es inmenso y no puede ser ignorado porque nos va a devorar y que una inmensa mayoría de los venezolanos está consciente de que tenemos que hacer cambios gigantescos con grandes sacrificios para todos y que no hay atajo para salir de esa situación. Pero es durar. posible ese cambio mientras hay una raíz caribe que todo venezolano quiere ser vivo que es individualista, que juzga al Estado por lo que recibe del Estado y que el honorable es pendejo como lo dijo usted. Nosotros tenemos la tendencia, y es una tendencia venezolana, a hablar mal de nosotros mismos, Oscar, y, y a pintar los peores de lo que somos, que creo que... De hecho, no, y fuera digamos, mucho más, veces, sobre todo en Miami. Eh, eh, exageramos <risa> la nota. Yo, yo, yo creo que el país es, es más maduro de lo que uno piensa. Pien, acuérdese usted, por ejemplo, de este hecho, que es un hecho sim, simbólico. En Venezuela se pensaba que el precio de la gasolina era intocable. Uh -huh. Que el día que algún gobierno en Venezuela se le ocurriera sincerar el precio de la gasolina, no seguirla regalando para que se la lleven para el extranjero y para todas partes, poner un precio, el precio que cuesta producirla, que ese día se acababa el país. Que ese día venía un estallido social espantoso y la gente se lanzaba a las calles. Se hizo y no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? Por un milagro de San Caralampio. ¿No será porque la gente cree que el gobierno con todos sus errores es más honesto? O no, no. aparte de que crea que es más honesto, que es muy posible, es que la gente es más razonable de lo que nosotros pensamos. Hay una reserva gigantesca, tan valiosa como el petróleo, que es el buen sentido del pueblo venezolano, que lo ha demostrado hasta ahora. Que pero aparte de los traumas más. que quedaron del 27 de febrero, que le dio cierto temor y algún signo de, re, digamos, de resignación a, las, a los venezolanos. frente a Así al... es, pero, digo, pero, pero evidentemente hay un país más maduro de lo que uno piensa, bueno, que ha aceptado medidas tan dramáticas y de las que se les tenía tanto miedo y tan absurdamente como el precio de la gasolina y ese país puede racionar también si se le explica sí, claramente doctor, por qué usted ha sido hacerlo. una especie de nostradamus <risa> venezolano porque usted ha dicho todo lo que va a pasar y lo ha dicho desde hace 40 o 50 años ¿verdad? y los mismos problemas siguen y usted ha estado entonces ha estado clamando en el desierto usted si uno revisa su labor periodística, especialmente 47, 48, uno se queda impresionado. Uno dice, bueno, pero pues este menos un escritor, es un vidente. Porque todo lo que usted dijo aquella época está pasando. Entonces yo me pregunto, bueno, es ¿qué estaba anteojito? Ajá, pues yo me pregunto. Pero eso es lo evidente. ¿Pero, eh, pero qué va a no pasar. No evidente, sino evidente. Pero, yo, yo he tenido una desgracia, ¿no? Que mientras yo trataba de abrir una pequeña cátedra explicándole al país los peligros y lo que tenía. lo explicaba muy bien en lenguaje me, de Kinder. Al lado me pusieron el más grande joropo que se ha puesto en Venezuela invitando a la gente la responsabilidad y a entrar en el reparto de dinero. Era muy difícil luchar sí. contra Doctor, eso. Doctor, que... ahora es el tiempo de poder entrar contra esto. Tenemos un, que ir de nuevo una pausa, pero eh, se está presentando una situación ahora que eh, por lo menos me preocupa mucho. Se está hablando mucho de la posibilidad de vender acciones de PDVSA, de privatizar o de vender buena parte del petróleo que tenemos en la faja del Orinoco para terminar de saldar las deudas, para salir de los problemas económicos que tiene el, eh, el venezolano y de alguna manera retomar el, la fiesta que estábamos viviendo en los años 70. Me gustaría conocer. Si eso es así, ¿qué peligros podría traer eso? O si el camino correcto es seguir pasando por el mal rato y seguir saliendo del problema a través de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Arturo Udlar Pietra en este programa homenaje con motivo de los 90 años de vida del doctor Pietra. Continuamos en 24 horas conversando con el doctor Arturo Udlar Pietri y dejamos un planteamiento en el aire y era relativo a la, a la posibilidad que se está abriendo en este momento, por lo menos la discusión, con relación a privatizar parte de PDVSA con relación a vender el petróleo que tenemos en la franja, en la franja de del Orinoco, para terminar de saldar las deudas que tenemos en el exterior y de alguna manera retomar la vida de bonanza que se vivía en los años 70. Eso... ¿Podría ser positivo para saldar una situación difícil que tenemos ahora o sería un retroceso a volver a la Venezuela del facilismo y de la dependencia del Estado omnipotente? En esa pregunta que usted hace hay dos cosas que vale la pena de separar, ¿no? La primera es si vale la pena que Venezuela aproveche sus recursos para pagar esas deudas y reemprender el camino de, de, de irresponsabilidad y de gasto público y de paternalismo. Evidentemente que no. Si es para eso que vamos a hacer el esfuerzo, mejor es que no lo hagamos, ¿no? Mejor es que no lo hagamos. Ahora el otro es PDVSA. Con el petróleo al venezolano le ha pasado una serie de cosas muy curiosas. El petróleo se ha mitificado en el país. La, la presencia del petróleo ha, ha desbordado la, la, los límites de un recurso natural para convertirse casi en un símbolo de nacionalidad, cosa que es absurda e irracional, por lo demás los hombres somos muy racionales, ¿no? Entonces, eh, eh, tenemos la idea de que el petróleo es nuestro, y de que no podemos negociar con el petróleo porque uno no negocia con su mamá. Bueno, eso es una cosa ridícula, ¿no? Eso es ridículo. El petróleo es un recurso, como lo es el oro, como es la tierra vegetal, como son, como son las bellezas naturales, un recurso... ...que se puede explotar inteligentemente o torpemente... Sí, claro. ...con el que se pueden hacer buenos negocios o malos negocios... Lo que pasa es que los politiqueros fueron los que vendieron y promovieron ese concepto... ...de símbolo sí. de identificación del nacionalismo... ...del nacionalismo, bueno, entonces... El, el, ...el petróleo es el principal recurso que Venezuela tiene... Y por lo tanto sería absurdo que Venezuela dijera, me muero de hambre sobre una montaña de grandes recursos, porque mi dignidad nacional me impide negociar con esto. Bueno, eso sería verdaderamente un caso para, para el, el libro de Ripley, ¿no? Pero es sí. correcto, doctor petróleo, para que un parlamentario llegue a costar 77 millones de bolívares a la nación. Ah, bueno, por, por la inflación y por, por el, el, la pérdida de valor del bolívar. pero vamos, volvamos al punto. Entonces, el, si partimos de la base de que el petróleo es un recurso que puede ser inteligentemente aprovechado o no y que es el principal instrumento que Venezuela tiene para poder salir de sus dificultades actuales no solamente sino para poder reemprender el camino hacia una nación normal que es lo que lo que debemos tener en la cabeza debemos pensar que ese recurso hay que utilizarlo con respecto a PDVSA habría que decirse lo siguiente PDVSA es un monopolio y no hay en el mundo ejemplo de un monopolio eficiente de modo que si nosotros pensamos que el petróleo es un recurso y que se puede explotar e esa explotación puede ocurrir de dos maneras o que la hagamos directamente en lo que no hemos sido muy afortunados porque lo que hemos hecho es hacer disparate sobre disparate y, y, y, y, y PDVSA es una empresa a la que no se le ha hecho una auditoría internacional hace muchísimos años ¿no? y que sería un milagro que fuera un modelo de eficiencia porque no tiene competencia y más sano sería para Venezuela que hubiera dos o tres explotadores de petróleo compitiendo y ofreciendo mayores ventajas unos que otros, bajo la vigilancia de ellos mismos y del Estado venezolano, que este mito sagrado, esta especie de religión terrena, en la cual el petróleo es sagrado y PDVSA es un sacerdote y no se puede tocar nada. que. que ¿Pero se... cómo se haría para evitar que despilfarre ese petróleo? Ah, bueno. Pues, o sea, el eh, gran problema? Ahí estamos. Si el país ha madurado, si modificamos el sistema electoral, si esos hombres, y que son legiones de legiones de hombres preparados en la mayor universidad del mundo, vienen a asumir la dirección del país y no los políticos profesionales que nos han metido en este callejón, las cosas pueden cambiar. Ahora mire, voy en ¿Hay de ¿Hay posibilidad de que esta Venezuela que está perdiendo la esperanza, esa nueva generación formada en las mejores universidades del mundo, asuma el control del país? Yo no sé si hay la posibilidad o no, hay la necesidad, que es distinto. Sí, voy al Correcto. elemento de la, de la corrupción Creo que otro de los mitos La lucha contra la corrupción Que se ha desarrollado con mayor fortaleza A través de la vocinglería de los políticos Acá en Venezuela Creo que es uno de los elementos de mayor hipocresía Se sigue reivindicando el rescate de la moral pública Pasan los años, pasan los gobiernos Pasan las administraciones Y no cambia nada Caso del porque, Consejo Supremo porque, Electoral Porque ¿no? no cambia la infección Es que mientras existe este estado monstruoso que lo penetra todo, que lo domina todo, que lo desfigura todo, las ocasiones de, de, de, de, de corrupción son gigantescas, desde la que tiene el presidente de una empresa del Estado hasta sí. que tiene el más modesto guardia que está en una frontera. ¿Usted no cree, doctor, que ahora las cosas en Venezuela se hacen más difícil para que haya más negocios ilícitos? Porque en Estados Unidos y en los países desarrollados el objetivo es que todo sea más fácil. Así en es. Venezuela todo es más difícil. Bueno, eso forma parte del complejo de, de, de, de la explotación. Mientras más permisos, más posibilidades Pero, ¿no? de corrupción una comisión, mientras más trámites más posibilidades de corruptela y, y este estado monstruoso ha creado pues todo ese mecanismo por el cual hay una escala de corrupción que desciende desde los más altos cargos hasta los más modernos pero fíjate, perdón, un digo, sí. este caso es muy singular, eh... Hay una mayoría eh, significativa que vota por el presidente Rafael Caldera y lo escoge primer mandatario nacional en las elecciones de 1993. Uno de los elementos fundamentales que reivindica Rafael Caldera es la lucha contra la corrupción. Transcurren dos años de su ejercicio administrativo y nos encontramos un informe contundente, muy severo, del Contralor General de la República, señalando lo que decía antes, parece que no cambia nada. Porque no se cambia lo fundamental luchar contra la corrupción es una cosa absolutamente abstracta pero qué es lo fundamental es, es como doctor. decir a la gente sean buenos Usted dice no se cambia lo fundamental pero qué es lo fundamental Lo fundamental es el tamaño del Estado es que mientras tengamos este Estado monstruoso que está metido en todo vamos a tener una corrupción inmensa porque el poder de decisión que tienen millones de funcionarios tiene un precio ¿Y qué hacemos doctor con la naturaleza humana del venezolano? la nat naturaleza caribe la que usted ha enfocado no, muy no, bien, no, no, la que no. convierte en pendejo el honorable, ¿qué hacemos? Yo no creo yo no creo que el venezolano sea un vagabundo, un pícaro, lo hemos invitado a ser un pícaro. Le hemos dado 50 años de pedagogía picaresca, le hemos eh, eh, enseñado a admirar al vivo, eh, no le hemos dado ni, sino muy pocos ejemplos de virtud. Pero el fondo del venezolano es honesto, en Venezuela todavía hay una mayoría de gente honesta, hay una clase media venezolana honesta. No tengamos esa visión tan negativa, los venezolanos no somos tan malos como pensamos nosotros mismos, hemos hecho muy mal, hemos desembocado un, en un fracaso nacional inmenso, pero podemos los venezolanos sacar al país de ese tolladero, tenemos los medios y tenemos la gente, lo que nos falta es la decisión y la convicción para hacerlo. Ahora doctor Uslar, usted dice que hay que acabar con este monstruo de Estado que tenemos. ¿Qué hacer para que aquello no se convierta en un crack, en una ruptura, en una cosa traumática nuevamente a la hora de crear este nuevo Estado? Se está hablando ya de, de reducir, por ejemplo, la nómina del Estado solamente en este año en 80 mil personas para llevarlo a una tercera parte en cosa de dos o tres años. Simplemente, ¿cómo hacer para que aquello no se convierta en una bomba de tiempo y en una Bueno, ya, es posible, por, pero es se masacre. Cuenta, nacional. Por ejemplo, yo, yo lo voy a citar dos casos. Las privatizaciones lo primero que la primera manera de entrar al monstruo del estado es, es, es pasar a privatizar rápidamente rápidamente inteligentemente y eficazmente esa, esa piña de empresas perdidosas que son las que han llevado a venezuela a este desastre la deuda que tiene venezuela actualmente y esto es bueno que los venezolanos lo recuerden no la contrajo el estado venezolano la deuda externa que se acerca hoy a los 40 mil millones ya actualmente sí hay parte, pero la, el grueso de ella no la contrajo el estado venezolano por el, ante el Congreso, y, y, y con base a las leyes de crédito público. La deuda pública de Venezuela la crearon clandestinamente, ocultamente, disimuladamente, eh, torpemente y, y escondidamente las empresas del Estado venezolano. Negocio, y una buena ¿no? mañana, los venezolanos nos despertamos sabiendo que debíamos 30 mil millones de dólares a 400 bancos del mundo entero, que nos heredaron, nos entregaron como regalo de Pascua a las empresas venezolanas. ¿Y por qué tanto miedo de a la parte privatización, de gerencia, doctor? Yo pregunto, ¿cómo hacemos para que el politiquero sea reemplazado por el gerente? Bueno, en primer lugar, de separar la política de la gerencia y por eso privatizar. El, el, el, el, esas empresas deben pasar a, a, a ser propiedad privada, a ser propiedad de empresas que realmente sean empresas. ¿Y por qué le tienen tanto miedo a la privatización, al término de de Porque vive la mucha gente de la no privatización, mi querido amigo. Hay mucho interés ligado con la no privatización. Fíjese lo que está ocurriendo con los bancos estatizados. no bueno, hay justicia, la gente cree todos los días Este menos, caso es bien justicia. interesante. Los bancos que pasaron en el año 1994 a raíz de la crisis financiera se están moviendo factores muy importantes, incluso vinculados a los antiguos propietarios, a los antiguos accionistas de esos bancos, para evitar que sean reprivatizados y algunos ambiciosos, que trabajan para el Estado venezolano, quieren que permanezcan en esos bancos, en manos del Estado venezolano. Porque hay mucho interés en que no se privaticen por, por todas esas razones que usted conoce. Y el Estado venezolano es complaciente en eso. Esa situación de los bancos ha debido liquidarse en dos años, aunque hubiera habido pérdidas. Ha debido a esos bancos liquidarse rápidamente. Pasarlo al sector privado o cerrarlo, o declararlos en quiebra, que es una palabra que le tenemos horror, ha quebrado la nación, han quebrado todas las empresas, pero no queremos declararlas en quiebra. Pero El, le tiene miedo verdad. Le tienen miedo a la verdad y vivimos el disimulo. Esos señores que depo, de, de, depositaron sumas de dinero pequeñas, medianas o grandes en esos bancos fallidos del Estado, no sabían que eso era una, una, una función especulativa la que estaba ocurriendo allí, que pagar 80% de intereses no es posible en ninguna economía del mundo, no estaban corriendo un riesgo de jugadores. Claro. Y ahora el Estado venezolano, es decir, todos nosotros y los que están oyendo, tenemos que pagar ese dinero porque no es posible que esos señores pierdan el fruto de su especulación. Es cierto. Bueno, vamos a hacer de nuevo una pausa y al final me gustaría eh, conversar en la próxima parte sobre un informe que se reveló recientemente, emanado precisamente de la Iglesia Católica Venezolana, de los jesuitas específicamente, sobre la posibilidad de crearse un, una situación anárquica en el país que eh, nos llevaría definitivamente al abismo. ¿Usted cree que la situación del país está... En esas condiciones estamos tan mal como para llegar a una situación tan extrema como esa o el país tiene salidas. Vamos a hacer una pausa y al regreso volvemos conversando con Arturo Ular Pietre. La partida secreta. Y continuamos con más de 24 horas conversando con Arturo Ular Pietre. Habíamos dejado antes de la pausa un interrogante o, una, o un plan. General Y era con relación al informe presentado por la Iglesia Católica con relación al hecho de que podría presentarse en Venezuela una situación anárquica en el país de no solucionarse, de no solucionarse a muy corto plazo muchos de los problemas que tenemos, sobre todo de carácter social. ¿Usted cree que eso es una posibilidad? ¿Le ve otra salida al país? ¿Hay otro futuro distinto que a la anarquía y el caos generalizado? Desde luego que hay salida, que existe la manera de salir que existen los pasos por los cuales saldríamos que existe el plan para salir pero se, hay mucho interés por medio en que no se haga porque mucha, mucha, mucha bacteria vive de esa infección verdad y no quiere por lo tanto que venga el desinfectante bueno. eso es evidente Ahora eh, eh, eh, yo no voy a opinar sobre el, el, el, el documento este que ha sido publicado por la revista Zik y por el grupo gumilla eh, que es un grupo muy activo, y muy estudioso, y con ideas muy radicales. Pero yo sí voy a decir una cosa, y es que estamos viviendo en anarquía. Estamos en una quieta anarquía. Sí. Estamos en una tranquila anarquía, pero el país se está desintegrando. ¿A dónde puede conducirnos esa quieta anarquía? A una violenta anarquía. Podría, entre, otros, entre otras cosas, llevarnos a eso. Estamos en una quieta, un tranquilo proceso de anarquía en que el país se está desintegrando. De entre, de entre, de entre. No, no funcionan los hospitales, no funcionan los servicios públicos, el, las autonomías municipales y estatales. No se sabe qué dimensión tienen y se ejercen al capricho de cada funcionario. No ha aumentado la corrupción con la descentralización. Debe haber aumentado, porque hay más oportunidades. Claro de meter la mano. Claro. claro. claro. más, más Fíjese, alrededor de las decisiones económicas que han hecho... Yo iba a decir, es curioso. Y es bueno que la gente lo sepa porque la gente no mira esas cosas. Nueva York tiene un alcalde y un consejo municipal. París tiene un alcalde y un consejo municipal. Eh, Londres tiene un alcalde y un consejo municipal. Madrid tiene un alcalde y un consejo municipal. Moscú tiene un alcalde y un consejo municipal. Caracas tiene, por el momento, cinco alcaldes y cinco consejos municipales. Es que estamos locos. Mm. Fíjese no, lo que quería comentarle... que los partidos apoyen eso. Ah, bueno, porque es y... ah, claro. Ahora sobre Acárate. las uh, decisiones Acárate. económicas, fíjese el nivel de expectativa, no sé si lo lo ha sentido la percepción individual que tienen muchísimos venezolanos hay quienes hablan de que se está generando o estamos aproximándonos a una situación de estallido social un poco vinculado a esto mismo que estaba señalando nadie no solamente el documento de los jesuitas muchas personas que políticamente analizan la situación piensan que nos aproximamos a paso firme a una situación de caos las propias decisiones económicas no comienzan por lo pronto a generar las expectativas que tenía el país y el peso en el costo de la vida es muy dramático aún más dramático que la decisión económica de shock tomada en 1989 por Pérez. Desde luego, pero digo, el problema no es eso, no es, el problema no es amenazar con una situación caótica o de violencia. Las cosas que tiene que hacer Venezuela para enmendar su rumbo son urgentes y fundamentales. Y no puede ser la consideración externa, cobardona, eh, estúpida, de que hay que hacer esto porque la gente ¿Cuál va a bajar los cerros. A mí me parece esto de las cosas más humillantes que he oído nunca. Hay que hacer esto porque hay que hacerlo, porque el país no puede seguir por un camino de errores y disparates que lo ha llevado a este inmenso fracaso. ¿Pero cuál sería la más urgente, doctor? la más urgente es sincerar el gasto público, la más urgente es reducir el Estado, la más urgente es acabar ese monstruo que fabricamos con la riqueza petrolera que es el Estado, de que es la fuente de toda la corrupción y de todo el desastre. Hay quien ha planteado, doctor Uslar, que el venezolano no está desesperado, sino deprimido sabe que está mal, pero no hace nada por cambiar esa situación. Usted comparte esa, esa posibilidad. No hemos pasado, mi querido amigo y esto es bueno que lo tengamos en cuenta de vivir en una economía subsidiada que nos daba a todos para vivir, a vivir en una ...crisis subsidiada, que en alguna forma nos está dando a todos para seguir viviendo, y ese es el gran riesgo que estamos corriendo, y no que nos resignemos a, a vivir en la crisis subsidiada, Ahora, y no que nos Boto, demos cuenta de que esto no puede seguir. Mientras tengamos ¿No? Oye, el ser nunca. lo que llamaría un sociólogo pedante, salirme del contexto, volver a la historia <Risas> inmediata, ¿usted le hubiera levantado un estatua al general Juan Vicente Gómez? Si hubiera estado en sus manos. Yo no sé ahí. si yo le hubiera levantado un instante a Nargo Vicente Gómez, que es cosa anecdótica. Quiero decir que el Nargo Vicente Gómez es uno de los, de los hombres más importantes de la historia de Venezuela. Juan Vicente Gómez hizo cosas fundamentales, increíbles. Cerró un siglo de guerra civil. Un siglo de guerra civil. Eso parece mentira. Acabó con la guerra civil en Venezuela. Acabó con los caudillos en Venezuela. Creó las bases de un Estado nacional. Pagó la deuda pública. Creó un ejército nacional gracias al cual el país se ha podido mantener, a salvo de todas las aventuras que han podido ocurrir en estos tiempos. Y preparó la transición para la democracia. Esa es una cosa que yo he dicho y la gente me ve como un loco. Le digo, sí la preparó. ¿Quién escogió al sucesor de Juan Vicente Gómez? ¿Fue un consejo de notables el que escogió el sucesor de Gómez? ¿Fue una elección popular? No. Gómez. Fue Juan Vicente Gómez que cinco años antes de morir, por primera vez en su vida puso a un militar profesional de gran prestigio en el Ministerio de Guerra. No sabía él que estaba designando su sucesor y que el hombre que estaba en ese cargo a la hora que él cerraba los ojos gobernaba Venezuela. De modo que el hombre que dio el paso esencial para que viniera la transición hacia la democracia fue Juan Vicente Gómez escogiendo como sucesor nada menos que el Azar López Contreras. Entonces a mi juicio sí se ha ganado la estatua ¿tú? Es posible. <risa> es posible. Tú, dale, ya para finalizar, usted nos dijo hace un momento que tiene esperanzas, que es un hombre esperanzado a sus 90 años, sigue teniendo fe en Venezuela y sigue teniendo esperanza en Venezuela. ¿Qué mensaje le da a las millones de personas que nos están viendo esta mañana y que no tienen esa misma esperanza? que usted? Yo creo, yo tengo esperanza, señores, porque tenemos identificados claramente los disparates que hemos hecho. De modo que si insistimos en ellos es por un estupidez o por otras razones peores porque tenemos los recursos materiales para salir de la circunstancia, y porque tenemos los recursos humanos para salir, sería verdaderamente una maldición increíble el que los venezolanos no pudieran darse cuenta de que tienen que salir de esta situación, que tienen los medios materiales, y los medios humanos para salir, y que los pasos que hay que dar son sabidos y conocidos por todos, y que lo que basta es que lo pongamos de acuerdo para salir adelante. Felicitaciones doctor Muchísimas gracias Muchas gracias por habernos acompañado de nuevo Felicitaciones por ese cumpleaños Nos da muchísima envidia muchas Verlo gracias. en esas condiciones con esa lucidez eh, A sus 90 años Y desde luego eh, ojalá todos pudiéramos Llegar a esa, a esa condición bueno, En la, la, la misma envidia que ha vaticinado Todas las cosas que han pasado <risa> eso desde luego también es digno de ser envidiado Muchísimas gracias por habernos acompañado De nuevo muchas gracias también a Oscar Llanes Y a Carlos Fernández por habernos acompañado esta mañana En 24 horas en este programa programa especial y llegamos ya entonces al final del programa por el día de hoy. Los invitamos para que continúen con nosotros.